Para saber qué pasa cuando morimos, primero tenemos que saber qué pasa cuando vivimos. Para saber qué pasa cuando vivimos, analizamos y descubrimos que estamos llenos de parásitos que nos comen día a día un cuerpo que es eterno. Ok, ellos comen células madres, se alimentan de eso y con eso generan un tipo de parásito que crece y crece de manera invisible ante los ojos de la ciencia y ante los ojos de las máquinas que trabajan con la ciencia. Por lo tanto, no hay escáner que pueda detectar estos Insectos, podríamos decirle bueno. El Demodex folliculum y el Demodex brevis se han colado de manera estratégica dentro de nuestro cuerpo eh, usando un fenómeno que la ciencia describe como refracción negativa. Es un campo de invisibilidad que curva la luz. Por lo tanto, cuando un cirujano ortopédico abre el cuerpo de un ser humano al cual está operando y mira adentro, solo verá sus órganos y no verá estos tremendos parásitos que están controlando su vida, de manera parasimpática, ya que en sus manos tienen pelitos que clavan en las paredes celulares y con eso van controlando el complejo celular, haciéndonos crear emociones que nosotros no sentimos y pensamientos que nosotros no tenemos. Por lo tanto, los asesin asesinatos, las violaciones, las, eh, todo acto violento es producto del parásito controlando un cuerpo humano. La persona es despojada de su centro de voluntad y el parásito pasa a gobernar su cuerpo. Okay. Cuando morimos, nosotros tenemos eh, algo muy preciado que es el alma. Pero es más preciado el alma cuando está dentro del cuerpo. Por lo tanto, hay que cuidar este cuerpo para siempre. Cuando nosotros morimos, esta alma, este mecanismo que nosotros tenemos del ser, yo, aquí y ahora, se mete para adentro. Es como que la partícula de energía la cual nos compone eh, la energía que compone nuestra conciencia en el aquí ahora, ¿quién soy yo? Se echa para atrás, se remolina y se mete por un agujero y cae a un lugar donde hay un buque, un buque, algo que gire y que gire y que gire. Y ahí en ese lugar vas a decir, ¡Uy, me morí! ¡Qué boludo! Y de nuevo, ¡Uy, me morí! ¡Uy, me morí! ¡Uy, me morí! Y el otro va a ser. O sea, Lo último que haga en el momento que te muera Eso se va a repetir eternamente Por lo tanto, mi consejo es Quédate con este cuerpo de manera eterna Mata los parásitos ¿Con qué? Con el equipo de ondas escalares que estoy presentando en este canal y que estoy eh, en enseñando a construir el paso por paso. ¿Okay? Vas a necesitar paciencia para entender la ciencia y vas a necesitar paciencia para comprobar que tú también puedes armar un equipo de ondas escalares. Es muy fácil, sigue los pasos, mira todos los videos y comprenderás.